celebrando la riqueza de las personas, de la historia, de los museos, de las capacidades artísticas de este país y agradezco sinceramente al Consejo de la Cultura que hoy día nos ha convocado ampliamente eh, a lo largo no solamente de Punta Arenas sino que de toda la región. Bueno, yo creo que es muy importante porque igual favorece el conocimiento de los niños y de las niñas sobre todo lo que es la prehistoria y más aquel Magallanes que se desconocía, no se sabía que habían dinosaurios. Nosotros creíamos que en este lugar del planeta no existían. Y con esto realizamos mucho que Magallanes tiene mucha cultura. dijimos que esta fiesta se llamaba la fiesta del encuentro porque eso era volver a encontrarse volver a hacer el tejido social que se ha desarmado ya hace varias décadas que se viene desarmando este entramado social este tejido social que hay que volver a reconstruir anhelamos que, que la gente tome esta iniciativa de, de esta fiesta del encuentro y que lo hagan más seguido y que lo hagan suyo porque eso es de todos <risa>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 la llegada con la gente, la espontaneidad, el trabajo, el texto está hecho, es hermoso, el trabajo físico, los implementos. O sea, de verdad es una obra completísima, me emocioné. Me parece muy buena porque se aprende mucho de historia. Eh, nosotros combinamos el arte con la expresión corporal eh, Ese fue un, un, un aporte que colocamos desde, desde las prácticas digamos, de los niños Que a ellos les gusta estar en movimiento y jugar Es la parte que, Y la tía Doménica que trabaja maravillosamente bien Tiene mucho dominio de grupo Y ella la música se la transmite a los niños desde el comienzo un taller bastante bueno eh, desde lo práctico, eh, nos entregaron herramientas donde pudimos experimentar a través del, de la práctica el tema de los sonidos, eh, de la música y vivenciar también eh, o ver más que nada, la, la, escuchar también la experiencia de los demás eh, desde el ámbito de la educación. sirvió como para difundir un poco la música regional porque como que aquí uno está un poco aislado de, de Chile completo ¿verdad? y eso yo creo que aparte que nosotros nos trataron bastante bien en todos los sentidos y tocar aquí también es bastante bonito o sea jamás habíamos esperado tocar en un lugar así. de todas las iniciativas culturales comunitarias que reunió el Consejo de la Cultura a través del programa Red Cultura y dentro de estos encuentros que se realizaron se eh, surgió la idea dentro de todas las organizaciones de poder eh, juntar todos los trabajos que hacemos cada uno y poder hacer este evento en noviembre el 13 al 14 en donde va a haber muralismo, reciclaje, arte, también otro estuvo artístico, muestras de trabajos de cada organización. parece una super buena idea eh, mostrar el arte en un lugar tan lejano de Chile. Maravilloso, muy lindo, muy hermoso, eh, mucha creatividad, mucho, muchos colores. Excelente, sí, eh, se vio por la reacción de la gente, la misma gente yo creo que aprendió más que si hubiéramos bailado vestido de paso. Muy bonito, ojalá que siempre haya perdón, entretención, igual, porque uno acá hay que esperar y escuchar a las personas, muy lindo. Bien, ojalá que siempre lo hicieron está muy bien, justo ya llegando, ya no está. me gustó mucho, muy buena. Creo que cualquier espacio, en cualquier lugar que permita mostrar creación, eh, es bueno y se necesita. Muy buenos pulmones. Y además que hay una cosa, que ellos matizan. Matizan el espectáculo entonces es mucho más liviano para, para que la gente lo entienda. Para porvenir Tierra del Fuego es la primera vez que viene un grupo de esta calidad y que sean eh, líricos.